Hola amigos, amigas, bienvenidos a de todo un poco eh, Jorlere, hoy les traigo un tutorial Donde les voy a mostrar cómo, cómo pasar la imagen de su celular a la computadora Mediante un cable USB Esto ¿por qué lo estoy haciendo eh, Regularmente eh, habemos personas que no contamos con una buena velocidad O un dispositivo de alta gama ¿sí? Para poder hacer transferencia de imagen a la computadora cuando no contamos con esos requisitos, eh, suele haber retar, retarzo, retardos de, de imagen hacia la computadora. Esto, si hay alguna persona que es gamer o quiere hacer sus transmisiones en vivo pasando su pantalla de su celular a la computadora, a veces tenemos esos problemas. Sí, Pero hoy les traigo este tutorial porque ya encontré la solución ¿sí? y quizás quiero compartir. Bien, pues vamos a empezar. Dale me gusta comparte suscríbete al canal tanto en facebook como en youtube y vamos adelante bien vamos aquí al escritorio bien vamos a aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link donde van a poder descargar los archivos necesarios para hacer esta operación bien este aquí es donde los va a dirigir el link que les voy a dejar si ¿sí? es mi página web como la mayoría sabe bien y le van a dar aquí en descargar mirror sound usb si ¿sí? es lo que vamos a hacer es por eh, descarga mega eh, no trae anuncios no trae bueno aquí les va a salir algunos anuncios todavía ya no termino de configurarlo sí. e incluso este tutorial lo voy a dejar aquí también en la página web para que de ahí mismo ah, si gustan pues ver cómo se instala verdad bien le dan descargar y pues una vez que lo descarguen y ¿sí? para que vean que, que no hay anuncios directamente los dirige a, a este mega para que puedan hacer la descarga y ¿Sí? pues ya le dan descargar descarga normal eh, y les va a lanzar esta carpeta este este archivo mirror Uh, son usb.rar. Entonces lo le dan descomprimir, descomprimir aquí donde ustedes lo vayan a descargar. ¿sí? y les va a aparecer esta carpeta. Bien, nos vamos a esta carpeta y vamos a ejecutar este archivo este SCR CPI.exe. Sí, pero Ahí les va, el, lo, es algo muy importante Tienen que eh, En su celular Activar la siguiente La siguiente Este Configuración, depuración USB Y ¿Sí? para aquellas personas que no sepan Cómo hacer eso, ahorita rápido Se lo voy a explicar ¿Sí? Bien, vamos Ahorita yo ya la tengo activado sí. Y pues me sale así Yo ya puedo ya eh, mi celular pues ya está activado, pero bien, ahorita la activé para que puedan ver cómo se hace la activar la depuración USB. Bien. Nos vamos a ir a ajustes, esto es independientemente de las marcas de celulares, pero la mayoría eh, es, es, es el mismo proceso. Bien, nos vamos a ir a configuraciones, vamos a ir a sistema, en sistema vamos a ir a acerca del teléfono y vamos a buscar eh, versiones de no, perdón, es número de compilación. En número de compilación vamos a presionar de 4 a 5 veces. Creo que son cinco veces. Seguiditas vamos a dar clic, clic, clic. ¿sí? Y se les va a activar eh, que ya son desarrolladores. y ¿Sí? Una vez que ya son desa desarrolladores, les va a aparecer esta a ver permítame se me hace que lo puedo ah perdón lo, lo bueno de esta aplicación es que también pueden ustedes eh, moverlo con el, el mouse sí, miren y le doy aquí clic y listo y entonces caray ¿qué pasó ah, es que se se volvió horizontal y entonces nos vamos al sistema y les va a aparecer ya esta opción opciones de desarrollador una vez que estén en opciones de desarrollador se van a ir hasta donde dice en depuración usb y lo van a activar ¿sí? si se fijan aquí yo lo tengo activado si lo desactivo ¡pum! se borra se quita el, la transferencia de imagen porque porque tenemos que tener activada este modo de depuración de usb Bien, pues déjenmelo activo otra vez para volverlo a abrir y ejecutarlo. Bien. Ahí está. Bien, y esto es lo de lo que les decía de, de, de esta aplicación. ¿Sí? este no, no ocupan este. Eh, conectarse a Wi-Fi por los problemas que ya les expliqué al inicio del vídeo Sí, ahorita les voy a enseñar una imagen para que vean que en tiempo real. Eh, ay, ¿dónde está? Aquí está. Sí, en tiempo real se mueve todo. Sí, pero ahorita no tengo activado el, el audio y lo que quiero hacer es que el audio de mi teléfono se transpase también a la a la computadora bien vamos al siguiente paso bien para este para que se transmita la señal del audio a mi a mi a mi computadora, necesitamos en el equipo de cómputo ya sea laptop o CPU lo que ustedes, como ustedes gusten llamarle descargar eh, la aplicación de bsl Media Player ¿sí? porque es necesario para que se, se transmita la, el audio de su celular a la computadora y también tenerla en su celular yo aquí la tengo dónde lo dejé, permítanme Aquí está. Sí. Vendría siendo esta para para celular. Bien. Bien, permítanse una pausa y ahorita ahorita retomamos el, el tema. Bien, se me olvidó comentarles que <coughs> perdón, que no cierren esta esta ventana porque si la cierran se les va a a desactivar la transferencia de imagen Si les estorba únicamente Minimícenla Y manténgala aquí Abajito en su barra sí Porque ya sea así lo, lo cierran Se les va a cerrar la imagen Muy bien Vamos a volverlo a ejecutar Listo Muy bien Ahora Lo del audio Bien, en el mismo archivo que descargaron de la página web, ¿sí? el archivo RAR, dentro de esta carpeta, una vez descomprimido, van a irse a esta otra carpeta y van a copiar este archivo sndcpi.apk. Le dan copiar y lo van a copiar en su dispositivo. Como ya tienen que... Eh, activado la depuración usb se van a ir a su dispositivo y se van a ir hasta abajo le van a decir aquí en esta flechita de sistema android y encargando el dispositivo le dan aquí a ustedes les da, le van a dar clic ustedes y le van a decir activar esta opción de transferir archivo yo no lo hago porque si lo hago, este se va a cerrar igualmente esta pantalla. ¿Por qué? Porque ya no va a ser eh, transferencia USB de imagen, sino transferencia de archivo. Yo por eso no lo hago. Ustedes háganlo bien. Una vez que ya lo tengan instalado, se van a ir a su gestor de archivos, del cual sea de su preferencia. Yo lo copié aquí en descargas. Ustedes lo pueden copiar ya sea en su tarjeta CD o almacenamiento. Yo lo puse aquí para que no se me perdiera. ¿Sí? aquí está y le van a dar clic a para instalarlo. A mí me aparece esta leyenda porque ya lo había instalado anteriormente. A ustedes, si no han instalado una aplicación que no sea bajada desde de la app App Store de Android, ¿sí? les va a aparecer que den permiso de instalación de un archivo desconocido. Algo así les dice. ¿Sí? ya le dan permiso para que puedan instalarlo si sí, de no de no darle permisos este pues ustedes no van a poder instalar este este paso ¿Sí? entonces le dan instalar y listo le dan listo bien una vez que le den listo les va a aparecer ya aquí en su pantalla principal de su celular no es necesario que lo ejecuten únicamente lo dejan ahí porque ahora vamos a irnos a este archivo sndcpi.bat vamos a darle doble clic ejecutarlo, es un archivo ejecutable ¿Sí? y en su celular les va a aparecer esta leyenda que ustedes le van a decir en su celular empezar ahora y se van a esta ventana y presionan enter ¿Sí? y aquí nos dice que el audio ya está reproduciéndose bien, vamos a hacer una prueba para lo del audio vámonos a youtube ¿Sí? déjenme bajarle la música de, de fondo apagarla listo y vamos a darle play aquí bienvenidos bienvenidos cuando llega, ¿Sí? ahí está la ya a latinoamérica ese es este si yo ah, le bajo gracias. Bueno, gracias al audio del celular lo que va a pasar sí se va a es de que de si lo apago se va a seguir reproduciendo el, el audio porque es audio interno del de celular, no es el audio de la bocina amigos. de su dispositivo. Falta ¿Sí? Bien. Nos la Vamos a OS que es donde yo estoy haciendo la este tutorial. Si yo bajo aquí el audio del escritorio, pues ya no se va a escuchar. Pues ¿Sí? está lo subimos, o sea, mayor, pues ahí está. Bien. Bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial, eso sería todo, si les sirvió denle like, suscríbanse, compartan, difundan esta información, sus likes me ayudan muchísimo a que el canal crezca, así más personas me, me conocen y, y se van a dar cuenta de que estoy haciendo tutoriales, pues de todo tipo, igual contenido de todo, de todo un poco. Bien amigos, espero que les haya servido, nos vemos en otro video, bye, cuídense.